Y bueno, eh, paso a presentaros a Kepa Larrañaga, que es etógrafo y es investigador de la Universidad Complutense, que nos va a explicar un poquito cuáles son estos sensores que hemos utilizado para medir eh, dentro del programa Seguro Escolar. Kepa, cuando quieras. Muchas gracias Rosa. Eh, nada, primera cosa que quería agradecer eh, eh, a porque eh, por, por la apuesta que, que hacéis, ¿no? Por buscar soluciones al riesgos de uso de, de la tecnología y las redes sociales, pero implementando la propia tecnología. Creo que eso es necesario. Eh, yo estoy habituado a ver otro tipo de planteamiento distinto, ¿no? Es atacar la tecnología por atacar la tecnología. Yo creo que las soluciones, y siempre hemos pensado esto, que estaban en las propias tecnologías. Y luego un doble agradecimiento porque, por, por apostar eh, por contar con la propia universidad, ¿no? Como centro de conocimiento y como centro de, de, de, de, de, de, de reflexión hacia el cabo, ¿no? Yo creo que estas esta dos pautas creo que son criterios que son en que hacen que realmente la, la, apuesta, la apuesta que hace la propia cátedra de, de comunicación digital en la infancia y de adolescencia de la UCM, la Universidad de Gothenburg, Madrid, sea, sea, sea, sea de interés. ¿no? Eh, y bueno, una de, las, una de las tareas y la tarea principal que nos puso Gatem a la UCM fue la generación de sistemas ¿no? un, un sistema de indicadores. Un sistema de indicadores que al final buscaba diagnosticar y evaluar ¿no? el uso de la tecnología por todos los niños y niñas adolescentes. Y como sabéis, bueno, eh, cuando nos ponemos a, a trabajar a un sistema de indicadores eh, en el mundo académico, pues eh, seguimos un, un estándar de, de desarrollo y un estándar de, de organización de trabajo, ¿no? Eh, eh, para que esté pautado y siga unas metodologías adecuadas y, y que sean adecuadas a, también a nivel, a nivel científico, ¿no? Los, los principales pasos, dicho a, a grosso modo, pues eh, fueron pues, descomponer el objeto de, de, de, de, de, de, de, de emisión de la realidad. Eso se hace pues, viendo qué componentes tiene, qué, qué áreas temáticas, en qué preocupaciones sociales hay sobre esa realidad. Y, y en segundo lugar, eh, se entienden estas dimensiones y esas eso, eso dimensiones eh, que, que se divide ¿no? en componentes inferiores. ¿no? Y en tercer lugar, uno, pues, una vez hechas las subdivisiones correspondientes, lo que se busca es eh, ver qué indicadores, eh, de, de qué manera, qué indicadores son los más pertinentes para medir concretamente esas cuestiones. ¿no? Digo esto porque es lo que fundamenta el desarrollo de la, del, del trabajo a realizar ¿no? y por eso tiene una, una, una validez ¿no? en, en todo caso ¿no? Eh, eh, sí que pensamos que eh, eh, mucha gente se piensa, ¿por qué hacemos sistema indicadores? Eh, hacemos sistema indicadores porque entendemos que, que, la, que, la manera, eh, que, la, que la manera como tenemos los seres humanos eh, con nuestra capacidad intelectiva de, de ir de acercarnos a la realidad es esa, ¿no? a través de instrumentos a través de medidas y a través de de, de, de instrumentos y herramientas que generamos, ¿no? en, en este caso, pues se recurre a un acceso mediado a la realidad, o sea, el, el, el acceso a la realidad es a través de un instrumento que es que es que es un que es un instrumento de, de, de medida sistematizada, ¿no? Y se requiere de una mirada indirecta, ¿no? Sobre la realidad mediante la recopilación de datos. Buscamos eso, recopilar, recopilar datos y construimos indicadores sistematizados sobre la realidad. Eh, eh, para, para, para verificar sobre todo tendencias, sobre todo los estimados indicadores los que busca es verificar tendencias sobre los procesos de transformación y que nos, nos describan no solo el presente, por eso las tendencias, sino que nos anuncien posibles de accionarias futuros, ¿no? Estas cuestiones son muy, muy importantes, ¿no? Y, como indica ahora la, la diapositiva, eh, ¿qué, ¿qué características tienen estos estimados indicadores? Eh, pues la primera cosa, característica principal que tiene que tener es una sensibilidad al cambio. ¿A qué se refiere esto? Eh, que tenga una medida cuyos valores sean sensibles a los cambios, eh, pues a la progresión, a la, a, la no, a la no progresión, a la intensificación o no intensificación del propio objeto de estudio. Avanza, <risa> en eh, que sea perdurado en el tiempo. Es otra característica que es principal también que un semidecador tenga de por sí, ¿no? Porque debe aportar un input de información a lo, a lo largo del tiempo. Eh, eh, me refiero, no eh, eh, por eso hay una revisión periódica a ese sistema de indicadores porque hay indicadores que, que no son importantes que no son notorios, son determinados y se han de anular ¿no? los propios sistemas también que haya objetividad eh, en, en el proceso de la medición es una cuestión que también es principal cuando nos ponemos a abordar este tipo de cuestiones y abordar cómo generar un sistema de indicadores, por eso no es algo que sea tan, tan simple tan sencillo de realizar ¿no? una, una, una medición objetiva de lo problema en que, si encima, que no sea muy costosa y que lleve a una interpretación fácil y sencilla de la realidad. También, eh, pues que sea específico. La especificidad es su rasgo, otra característica importante también del propio sistema de indicadores, ¿no? Que tenga una medición directa del objeto, ¿no? Y, y depurada. O sea, que esté depurada de otras significaciones distintas, ¿no? Y que sea ajustable, que sea ajustable para mí distintos contextos, ¿no? Porque en este caso nos interesaba, ¿no? Evidentemente conocemos contextos muy específicos, pero ante una medida más internacional o una mirada a nivel de España, ya en diferentes comercios de normas, hay diferentes formas de entender la propia realidad. ¿no? Eh, por eso pensamos que también tendría que ser ajustable, ajustable a diferentes contextos, diferentes situaciones, los centros son eh, distintos de sí, las, las circunstancias son distintas. ¿no? En, en, al, voy a hacer una pequeña referencia al entorno digital porque pienso que sí que es una constante en y Yo creo que eso, son ideas que tenemos como muy concebidas y si las pensamos de esa manera, pero yo creo que también hay que entenderlas completamente por qué. ¿no? Eh, los, los sistemas indicadores que estudian y analizan la, la realidad de los niños y niñas deben servir también, yo creo, que para comprender la realidad en la infancia y la adolescencia. Muchas veces miramos la realidad desde, desde la posición adulta. Y no entendemos que la realidad también bien entendida como cómo ellos eh, eh, eh, asumen y priorizan y vivencian esa propia realidad. Y, y por eso es importante ¿no? el, la transformación, pero también la transformación desde el punto de vista de ellos. Eh, e incluir esa medida es totalmente necesaria, necesaria. Y hay que incidir en, en qué es esta... Eh, perdona, Rosa, vete a la, a la anterior. Sí. Ver, un momento. Para no, eh, eh, eh, acabar con esto, ¿no? E eh, eh, eh, eh, incidir en qué se está transformando, ¿no? Y, y pensamos en ese punto de vista que hay que, eh, hay que conceptualizar la realidad social dotada de un sentido intencionado. O sea, el, la, la realidad social tiene un sentido de intencionado. Eh, hablamos la representación social de la realidad. Pero es importante tener que esa realidad esté intencionada. Pero hay que superar esa intencionalidad de cómo de, de, miramos esa realidad. Hay que saber qué es lo nuevo en el uso de la tecnología. La tecnología no es algo que ha surgido ahora y de repente lo conocemos la las nuevas tecnologías, ¿no? Las tecnologías llevan mucho tiempo en, y la, probablemente la inteligencia artificial no es algo actual. La inteligencia artificial es, es, es, es algo de los años 40-50 del siglo pasado. Muchas veces estamos desubicados en entender qué significan las cosas, ¿no? Eh, existen traslaciones y transposiciones de conceptos y su interpretación significada. También hay que saber cómo trasladar y cómo transponer los conceptos de áreas y áreas ¿no? eh, para llevar análisis adecuado. Y tenemos una manera de nombrar el territorio y el espacio social digital, sobre todo el, el que es el propio de los niños y niñas. ¿no? Y esto lleva muchas veces a interpolar y generar tensiones sociales, tensiones y sociales significativas ¿no? eh, eh, entre las ge entre, eh, generaciones, que es un algo que es muy evidente. ¿no? Y lleva también a entender que existen rígidas oportunidades, ¿no? ¿Y quiénes son los protagonistas de esa transformación? Pues sobre todo presiden en los protagonistas, que son los niños, niñas y docentes. Ellos, cuando hablan sobre la tecnología, presiden, en, dicen que presiden lugares comunes y representaciones sociales de los niños y niñas determinadas. Y también se ve que se persisten distintas tendencias o tensiones internacionales referidas a cómo ocupan el territorio, en cómo se ocupa el territorio, ¿no? sobre todo en este caso el territorio, el ciberterritorio. ¿no? Y hay que entender que territorio y la manera de evitarlo o sea, lo que pues son los lugares digitales, generan un sentir unitario, un sentir generacional y fortalecen su integridad Me refiero, digo todo esto, pero claramente, poniéndose la cabeza a ellos también, tenemos que entender por qué ellos están en Internet, por qué usan Internet, de qué manera. Y pensamos que esas cuestiones también hay que incluirlas, ¿no? En la manera cómo tenemos que llegar a esa realidad. Y la siguiente, pues, a la final, Rosa, gracias. Eh, hemos pensado que, bueno, pues... Eh, que hay que generar un sistema realizado con base en análisis de la potencia digitales, riesgos, derechos digitales y diferentes cuestiones en que nos en ha referido antes Roberts y ha indicado también eh, Rosa en, en, en la introducción anterior, ¿no? Y, y, hemos, y, y este sistema, el sistema que hemos ideado, que es un tema muy amplio, está en diferentes de bloques, ¿no? Eh, la identificación eh, de por sí, las competencias digitales, la actividad, actividad en las redes sociales y plataformas digitales, la privacidad, la seguridad, la ciudadanía digital y educación digital, la conveniencia de igualdad digital, el consumo, visualización y, y creación de contenidos, el ocio digital, derechos digitales. O sea, el este tema es muy amplio y es muy modelable. O sea, podemos a modularlo para las tendencias, lo que se quiere hacer en momentos determinados. Era el motivo de ser y, y la cuestión que vimos que era esencial. ¿no? Por eso pensamos que el sistema tiene unas bondades como instrumento de medida de la realidad. ¿no? Y son unas bondades que GATEM puede utilizar, eh, a grosso modo. ¿no? Que, y pensamos que es, entramos entre esas bondades, las enuncio, las leo, las que indican las pantallas, es la amplitud. ¿no? La amplitud de dimensiones y componentes. Eh, o su sea, gran rango conceptual, lo que refería hace un momento, en los bloques. ¿no? También que sea adaptable. Hay muchas formas de entender el uso seguro de Internet y los contextos los, de, de aplicación concretos en los cuales se va a hacer esa ablación o ese diagnóstico. ¿no? Que, se, que también sea previsor de distintos escenarios. Veamos qué, hay, qué, qué es lo que hay que ver cara a futuro. Que no sea meramente una medida eh, acotada en el presente. ¿no? y que sea integrador de múltiples perspectivas yo creo que las perspectivas son necesarias en integrarlas sobre todo cuando hay muchas agentes sociales en el ámbito educativo hay muchas redes sociales y sobre todo también entender que los niños son participantes y tienen que decir cosas sobre su propio espacio vital y social no que en este caso un espacio vital principal como el que tienen que ser las redes sociales no y, y que sea escalable o sea que, que tenga una posibilidad de crecer que se, se pueda desarrollar y, y que tenga una capacidad de valorarse a sí mismo no y sobre todo sin perder la calidad del sistema pensamos que estas cuestiones eran medidas necesarias y bondades que había que atribuir a ese sistema para que realmente se fuera útil, tanto a GATEM para su labor como para el resto de investigadores que realmente eh, nos parece crucial, ¿no? Que, que, que, haya, que haya organizaciones como GATEM que estén en el campo y que aporten un input de información que, que sea analizable, ¿no? Para nosotros, del ámbito investigativo, el ámbito universitario es totalmente esencial. Nada, nada más, eh, muchas gracias, igual si me he extendido un poquito más, pero bueno, disculpa. Eh, Únicamente que quería presentar a finalizar presentando a Marco Baena. Marco Baena es experto en inteligencia artificial y es líder y responsable de desarrollo de inteligencia artificial. Actualmente trabaja en la empresa Stratio. Muchas gracias. Adelante, Marco, cuando quieras. Gracias. Eh, Puedes pasar a la siguiente, si quieres, Rosa. Eh, esta parte, a lo mejor, es la menos atractiva de toda la presentación, pero voy a intentar ser, ser breve. Según si recordáis los, las bondades que ha plasmado muy bien Kepa, de la tecnología y del método Gaptin, en, en, en, en lo que aporta realmente eh, van a estar plasmadas en estas cuatro o cinco slides que vamos a ver a continuación. ¿okay? Los riesgos eh, son, son el objetivo principal. GAPTING tiene como objetivo identificar los riesgos que pueden afectar a la convivencia de los alumnos y por ende a posteriori eh, tomar medidas para capacitar a esos alumnos para combatirlos. ¿de acuerdo? Entonces vamos a apuntar siempre la generación pasa si quieres a la siguiente Rosa? Vamos a apuntar siempre a individuos y colectivos. Los colectivos van a ser colegios, clases incluso provincias y países. Lo que vamos a buscar siempre va a ser esa, esa evaluación hacia el individuo y hacia la clase para poder medir esos riesgos. Cada uno de los riesgos. Según el método, no hace falta que pases a la siguiente todavía. Rosa, gracias cada uno de los riesgos eh, consta de un conjunto de sensores. Estos sensores son los indicadores que comentaba Kepa, que nos permiten medir eh, la exposición al riesgo de ese individuo y de ese colectivo. O sea, por ejemplo, la clase. ¿De acuerdo? Esos indicadores... Eh, pasa, por favor, Rosa. Esos indicadores o sensores que tenemos, el sistema, el método, los articula eh, para poder recabar la información de los alumnos, de nuestros hijos, niños y niñas, a través de videojuegos. La agrupación de sensores que son estos artefactos que utilizamos para medir estas mediciones que tomamos se, eh, se montan en juegos, están distribuidos en juegos, en diferentes juegos que son capaces de interactuar de forma natural con los alumnos y recabar esta información. Esta información nos llega y en principio son datos. Y esta parte nos permite la evaluación, el saber cómo está, recabar esta información. Aquí, aludiendo a las bondades que mencionaba Kepa antes, lo que tenemos es, eh, por ejemplo, adaptación. Eh, tenemos la capacidad de integrarnos, nos integramos ya con, con módulos externos, con videojuegos externos para recabar esta información. Tenemos también la capacidad de adaptarnos. Los videojuegos se adaptan porque cada uno de estos sensores... Se definen ad-hoc y pueden ser articulados, pueden ser creados, pueden ser modificados y pueden ser adaptados a las nuevas necesidades. Un ejemplo de esto sería, se identifica en el último estudio eh, un riesgo nuevo, un potencial riesgo nuevo y se pueden incluir sensores nuevos para que el sistema se adapte a esta evolución. Por favor, pasa a la siguiente, Rosa. Tras esta evaluación o recabado de la información eh, que extraemos de los alumnos, el sistema además, a partir de aquí, es capaz de diagnosticar de todos esos datos que se han medido de los alumnos, eh, se consigue este conjunto de información. Por favor, Rosa, la siguiente. Y con estos datos, lo que obtenemos es un perfilado de los alumnos para descubrir la exposición al riesgo. Lo que eh, tenemos dentro del método y la, en la tecnología, ya tenemos desarrollado y, y seguimos trabajando en ello, es un, modelo de, un módulo de Machine Learning, un motor que utiliza diferentes modelos para conseguir este objetivo. Uno de los objetivos iniciales, que es donde aquí ya empieza a aportar gran valor, es el diagnosticado de toda esta información que tenemos, de, de los módulos y toda la información que ejemplo, se ha extraído. Somos capaces de perfilar y extraer y exponer cada uno de los riesgos que existen del alumno. Pasa a la siguiente, Rosa, por favor. Y por ende, que es uno de los objetivos del estudio y lo que estabais viendo anteriormente que estaba la Rosa, con esta información de los perfiles y esos riesgos de los alumnos, conseguimos, conseguir, eh, conseguimos eh, definir el perfil de riesgos eh, y el, el conjunto de riesgos a los que están expuestos esos colectivos, por ejemplo, la clase. Eso se hace por la combinación de los perfiles de los alumnos. ¿De acuerdo? Por favor, Rosa, pasa a la siguiente. Gracias. Eh, como tercera fase están las medidas eh, que nos permiten tomar esta este escalado de la tecnología y poder llegar a, a, a más... A, a más niños, a más mediciones y hacerlo más, más rápido, además de esto nos permite eh, arrancar la capacitación, que es generar la unidad didáctica. Una unidad didáctica es ese conjunto de contenidos y medidas que se van a tomar para ayudar, ¿ok? Entonces, en función de los riesgos que tenemos medios del colectivo, eh, tenemos que componer una unidad didáctica. Eh, uno de los inputs que tenemos es el, los riesgos medidos. Eh, a través de sus perfiles, otro de los, de los inputs que tenemos grandes son el material de capacitación, los materiales de capacitación son heterogéneos, pero en principio los grandes titulares son que tienen una cierta cobertura al riesgo, dependiendo de, del material, tiene más o menos cobertura de un riesgo específico, entonces necesitamos una adecuación. Además tenemos una adecuación eh, a la edad, no todos los contenidos se perciben igual por todas las edades, entonces cada uno de los contenidos está, eh, está eh, marcado con qué edades eh, cubre mejor. Además de eso, tenemos adecuaciones culturales, duraciones de los contenidos que afecta bastante a la, a la implementación y, por ejemplo, idiomas de contenido y otros. Junto con esto, tenemos por otro lado eh, toda la parte de la logística asociada a las unidades didácticas. ¿Cuándo se van a realizar? ¿Cómo se van a realizar? ¿La, la edad de los alumnos? donde se, se va a ejecutar? Duración de la sesión predefinida, idioma, país, eh, todo el sesgo cultural, etcétera. Toda esta información en conjunto, pasa a la siguiente rosa, es la que el sistema, el, el, el método toma en conjunto para poder diseñar a todo una unidad didáctica. El, el, el, nuestro motor de, de Machine Learning lo que hace es tomar esta información y diseñar una eh, unidad didáctica personalizada. Con esto lo que conseguimos es, si os fijáis en las tres fases, evaluación, eh, diagnóstico y generación de la unidad didáctica, lo, lo que conseguimos es acelerar. Eh, multiplicar en la potencia del método para poder llegar eh, mejor a y, y, a, y tener más repercusión. En el fondo son las bondades que estaba plasmando Kepa antes a través de la tecnología.